Hola, pinche putita. Excitante. Te pones bien cachón, ¡Es ¡Ay, Sí. ¿Eh? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya fin de semana. Espero que estén bien, espero que hayan pasado una hermosa y linda semana. Anyway, espero que se la hayan pasado súper súper bien Y chicos, luego de que ustedes hayan presenciado lo mal que la vida me trata Por lo menos en Fortnite En Fortnite Pues este... El día de hoy les traigo un nuevo video Un nuevo video que no puede faltar a cada semana me comprometí con ustedes y chicos el video de hoy va a tratar sobre la capital de un país que ya hemos reaccionado por cierto este si ustedes no lo han visto aquí les dejo en la tarjetita que lo vayan a ver vamos a reaccionar a el San Salvador capital pues obviamente del de Salvador y chicos pues va a ser un video bastante breve nada más este al parecer es una captura de dron. me parece o vista pues vista aérea no sé más o menos es lo que veo por el título. Chicos, para escoger el tema de este video, pues también hice un sondeo. Hice un sondeo en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Este, chicos, no olviden de suscribirse, no olviden de seguirme también en mis cuentas, pues para que en un próximo video, para un próximo sondeo, puedan votar. Por... Chicos, es gratis. No olviden también de suscribirse y pues vamos a arrancar con el video del de Salvador. Ah. Bueno chicos, entonces ya estamos empezando con el video Es pues una reacción, pues, ¿qué voy a hacer durante el video? Durante que está progresando el video Pues la justificación es que como no hay contenido, contenido audiovisual Pues no hay una explicación como tal Pero pues son simplemente las imágenes de la capital del Salvador Entonces vamos a ver, pues, este, ¿qué nos parece, no? A veces, muchas de este tipo de imágenes son cosas que no nos muestran pues, miren como por ejemplo lo que están, lo que para empezar lo que estoy viendo las carreteras están, pues se ven mantenidas, muy bien hechas, muy bien conectada a la ciudad, eso ya para empezar. Bueno, hasta eso no se ve como que con tanto tráfico, eso ya es un punto a favor, eh. De una, una gran metrópolis, eso ya es punto a favor. El tráfico no es no es mucho, pero así como les decía, chicos, Ay, sí. sí, sí, sí, debe saber que es una ciudad bastante grande. No sé cuántos habitantes tenga esta ciudad, pero pues se ve que es grande. nacional yo pensé que era como que la casa blanca del de salvador yo pensé pero bueno es el teatro la casa blanca donde está el presidente actual que por cierto muy conocido nayib bukele un saludo es una ciudad bastante grande eso nos queda claro es una ciudad bastante grande y de autorrutas vías de trans, vías de comunicación se ven pues bastante, bastante entretenidas la verdad es lo que les digo a veces llegamos este, a ver en las noticias por ejemplo en este caso de el Salvador pues llega a ser un país a veces muy señalado por lo que es la delincuencia esto y aquello pero esa es una parte de a veces que los medios de comunicación no nos quieren enseñar no nos quieren enseñar más allá de lo que es también ciertos países yo recientemente estuve viendo pues un pequeño documental de un país que pues obviamente muy señalado Sobre todo por ser del, país, de, del continente africano, lo que es este, la ciudad de Nairobi en Kenia En verdad yo me quedé sorprendido, es otra cosa y nada que ver, nada que ver con lo que nos muestran este, En las noticias, este, los medios de comunicación eso es lo que a lo que quiero llegar, por ejemplo, en este caso, pues. Salvador también, como les digo, y por eso quisiera reaccionar. Aquí nos muestran otra cara del Salvador. Obviamente que lo que es. Pues ¿qué les digo? Lo que es noticia. A veces no es lo más favorable para un país. Pero miren, miren, aquí este, pues esa este es otra cara. Y.. Y está padre que también pues.. Nosotros como.. Pues como simples espectadores, conozcamos ese, ese lado, si ustedes quieren, oculto o un poquito marginado de, de este país. Me, cuando me refiero a marginado es censurado más bien, sí, más bien, más bien censurado. Y no es porque sea voluntario, pero porque simplemente no es noticia. Y... Ya saben a veces cómo son los medios de comunicación, lamentablemente. Pero, pero, lo que, lo que les estoy diciendo, lo que es cuestión ahorita de autorrutas, me está sorprendiendo. Es una ciudad bastante grande. Y sí, hay, este pues, hay Rascacielos, pues, bastante numerosos. Pero ahorita lo que, lo que con lo que me estoy quedando es, pues, que es una ciudad bastante, también, muy, muy, muy, muy comunicada. Y como les digo, este a lo mejor mucha gente Pues no se da cuenta de esto Por el simple hecho de que Pues no es noticia No es noticia y Y no sale O no se da a conocer Por eso es importante a veces pues Ver más allá Pero si es una ciudad bastante grande Una pues ciudad bastante grande y los volcanes que se ven atrás no sé si son volcanes o simples montañas. No otra vez estuve investigando y el Salvador es un país este con bastantes volcanes ya de por sí habíamos reaccionado había parques pues parques este turísticos en los cuales pues de por sí uno este que es este que tiene una laguna dentro de un cráter. O lago, de, lago de, este, de un volcán, como ustedes quieran llamarle, pues está curioso, está curioso. Es un país que tiene bastante bastantes volcanes, en verdad. Y pues, chicos, creo que aquí terminó el video. Se me hizo muy corto, pero bueno. Y bueno chicos llegamos al final del video, pues video como les digo fue un video bastante breve, bastante corto, pero pues nos dio pues si ustedes quieren otra cara de El Salvador, y como les vuelvo a decir este, lamentablemente a veces lo que los medios de comunicación nos transmiten son cosas a veces que, que llegan a ser pues repetitivas y tachan a un país pues los datos el pánico que nos infunden pues es hasta a veces llega a ser muy exagerado y hasta algunas veces erróneo y eso pasa con todos los países no solamente ni de Latinoamérica no solamente con el Salvador ni con México muchos países como les digo hace rato les mencioné el caso de de Kenia que en verdad otra cara pero bueno pero bueno chicos y sí, chicos, si me vieron con otro outfit o con otro estilo, pues sí, este... Hice ahí un puff y cambié. Me vale verga, ¿ah, puñetón, Me vale verga, todo pendejo. Pues no se olviden de irme a seguir a Instagram y pues ahí verán cuál será el próximo país a reaccionar. Y pues sin nada más que decir, chicos, los dejo. No olviden de suscribirse y no olviden de darle ese pulgar arriba. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos.